Hola amigos del canal, ¿cómo están? Eh, bueno, les grabo este video para anunciarles que tengo grandes noticias que quiero compartir con ustedes. Desde hoy en adelante, se han abierto membresías para nuestro canal, para nuestra comunidad. Es un gran paso. Que, que hemos logrado en conjunto y que estoy feliz de compartir con ustedes y de poder eh, también que se hagan parte de esto. Les voy a comentar en qué consiste estas membresías. La primera membresía se llama Nova. Consiste en, eh, en que tú vas a tener un acceso exclusivo a un chat para miembros del canal. ¿Sí? Y además vas a tener la oportunidad de hacer dos preguntas extensas privadamente por medio de mi WhatsApp dos veces al mes. ¿Sí? Ahora, luego viene la membresía que se llama Superstar. Además de los beneficios de... Eh, del, del nivel NOVA, que incluye el chat exclusivo para miembros, las dos preguntas extensas, dos veces al mes, eh, privadamente por mi WhatsApp. El nivel NOVA incluye algo súper importante, que es una lectura de una hora de duración, obviamente privadamente, y un asesoramiento psicoemocional cuando tú lo necesitas durante el mes. Para hacerte miembro de, est de esta linda comunidad, el chat del amor, del tarot de pan, solamente tienes que hacerle clic en el botoncito que se llama unirse. Así de fácil. Con esto le les quiero dar las gracias. Quiero decirles que estoy súper contenta con, con esta novedad que la tenía ahí escondida, eh, la tenía ahí trabajando, pero que, bueno, ya era tiempo de, de hacérselo saber y espero que estén tan felices como yo con esta nueva etapa en este canal. Les envío un abrazo, espero que se suscriban. Eh, como miembros y nos vemos pronto gracias gracias, gracias por tanto por el acompañamiento de todos, de todos estos años y se les quiere un montón, besitos